Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto poder saludarlos por este medio. Hoy estaremos compartiendo un tema muy importante para todo auditor. La definición y tipos de riesgo que podemos encontrar durante la realización de una auditoría. Comencemos. Aspectos generales de la planeación. Las normas de auditoría requieren que el trabajo de auditoría sea adecuadamente planeado y supervisado. ¿A qué nos referimos con esto? Decimos que en todo trabajo de auditoría Resultará de mucho beneficio para el auditor, como para el cliente, comentar los planes de trabajo y tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien. Sobre todo en lo que se refiere a la definición de los objetivos y al establecimiento de los plazos de trabajo. De modo que el auditor sepa cuándo puede poner cuánto puede disponer de los reportes de la información financiera y del personal del cliente. Y este último, pueda saber los requerimientos del auditor para programar adecuadamente las actividades de su personal, sin afectar seriamente el trabajo rutinario. ¿Qué es entonces la planificación de la auditoría? Es el proceso que permite identificar previamente las técnicas y los procedimientos de auditoría que se aplicarán según las circunstancias para obtener los objetivos de la auditoría y la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría. Aun cuando la planeación debe de completarse antes de iniciar el trabajo de campo, el auditor deberá estar preparado para modificar los planes originales si durante la planeación de los procedimientos se encontrara ante circunstancias no previstas o elementos sobre los cuales no tuvo conocimiento previo. ¿Qué serán entonces las pláticas preliminares con los clientes? Las pláticas preliminares con los clientes o con los gerentes, funcionarios y empleados constituyen información clave del cliente que es de mucha utilidad acerca de la historia de la empresa, el volumen de sus operaciones, los registros contables y la estructura de control interno de la empresa. La segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo establece que deberá hacerse una oportuna planeación del trabajo y ejercer una adecuada supervisión de los auxiliares de auditoría. Esto implica que el auditor establece el, tra el, el trabajo que será necesario desarrollar para satisfacer la información que presentará al cliente. Veamos entonces qué es el proceso de planeación. El proceso de planeación deberá desarrollar la estrategia de auditoría y conducir a decisiones apropiadas acerca de la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo de auditoría. El proceso de planeación comprende lo siguiente. El conocimiento del cliente y del medio que opera, identificación de las áreas significativas de la auditoría, decisión preliminar en relación al grado de confiabilidad que se piensa depositar en los controles internos, así también consideración de asuntos administrativos, documentación y divulgación de auditoría. Me ha dado mucho gusto saludar a los jóvenes, espero que todos se encuentren muy bien y gozando de una excelente semana. Los espero en el siguiente capítulo.